Ibicus rosa sinensis, llamado comúnmente rosa de China, cayena, amapola, hibisco, entre otros nombres. Es un arbusto cadizofolio de la familia de las malváceas, originario de Asia Oriental. Cuidados, abona los naves al mes, especialmente durante la etapa de crecimiento y floración. Evita la humedad excesiva, esto atrae los hongos enemigos en el... declarados de esta planta.